No es una cuestión de litros de agua por metro cuadrado o de las lluvias. Es una cuestión de no disponer de los suficientes maquinistas de metro para evitar las aglomeraciones. O de, o de tener a los trabajadores del 112 triplicando turnos sin sitios donde descansar. O de tener un cuerpo de bomberos 100% público que evite tenerlos infrautilizados. Filomena es el síntoma, pero la enfermedad se llama publicofobia. Los madrileños tenemos la sensación de que nos han echado un mal de ojo, de que nos puede pasar en estos momentos cualquier cosa. Pero lo que nos pasa no es mal, Fabio. Lo que nos pasa se llama mal gobierno. Un gobierno que por sistema reacciona muy mal y muy tarde. Un gobierno que por sistema hace las cosas mal y que se las entrega después a una empresa que para tener ganancias finalmente termina haciéndolas todavía peor. Un gobierno que después de haber actuado de forma lamentable durante toda la borrasca se presenta hoy aquí en el Parlamento y nos dice que todo ha funcionado de manera extraordinaria. Mire, señor López, los madrileños no tenemos un gobierno. Los madrileños tenemos la fábrica de catástrofes más prolífica de toda la historia. Muchas gracias. Gracias, señoría.